Es un auténtico juegazo, me lo he pasado fatal, es horrible la sensación, es horrible el sonido que se oye, es horrible como se tira el pato de los... Hola amigos del canal, el protagonista de nuestro juego de hoy le tiene miedo a los patos y para quitárselo tiene que recolectar todos los patitos de goma que hay en su casa, le ayudamos, pues venga, a por él... Venga, que nos quedan dos nada más Dos nada más, ¿dónde está? Dios, qué sensación de persecución de, de estar en el mismísimo infierno Es horrible Oye, pato, mira qué feo, esto me mira Yo quiero otro pato, faltan dos que irán apareciendo eso ay ay ay ay viene para acá Sí, viene para acá a ver por otro lado venga dónde está el otro pato se oye oh, ruido y ese que nos mira yo sé que está por aquí me... ay, ay ay míralo míralo míralo que nos da miedo que no que no que no que nos vamos otra vez ahí, ¿qué pasa? Dios, es horrible es buenísimo el juego es buenísimo pero, pero es terrible y no puto los patos Dios, ¿dónde está? ¿pero por qué? ¿quién me asusta? vámonos de aquí que nos mata. Ah, que aparece de pronto un pato. De pronto como un fantasma y luego de otro que nos persigue, pero este no nos deja paz. ¡Ah! Mira. Siete. ¡Ay! Ahí está el que nos asusta, que nos come. ¡Que nos come! ¡Mierda! Ya los tenía, me faltaba uno. Joder, nos faltaba uno nada más Un patito nada más A ver dónde están ahora los patos otra vez Dios mío, que salen al azar Dos, había dos juntos Tres, contra Aquí nos está regalando los patos ahora Madre mía, qué sensación Ay, aquí hay Ay, que tengo seis hay ah, que tengo seis otra vez. Venga, ahora puede ser más fácil o más difícil. Por allí se está moviendo, ahora no hay aquí, ¿dónde había? A ver, el pato feo está allí, pero ¿por qué nos da miedo a este? No hay patos, ¿no? Ver que me quedan dos. Se nos va el miedo, se nos va el miedo. La bañera, ¿dónde está el otro? Ya no lo sé, como está por todos los sitios. Oiga, que nos come, que nos come, que nos come, que nos come. Por los pelos. Dios, qué violento. Va, mira dónde está. Debilos de goma, ¿dónde está? A ver aquí al fondo. Madre mía, yo voy cogiendo patos por todos los sitios. Por Dios nos quedan dos nada más. Estaba encerrado. ¡Ostras! Y aquí está el otro. ¡Uf! ¡No lo hemos pasado! Bueno. Por parte, a ver, el juego es buenísimo, es divertidísimo, lo pasas fatal y eso es buenísimo, es horrible, el sonido es buenísimo, asusta, hay unos patos que te miran terriblemente, hay otro que te persigue y luego los otros patitos van apareciendo por la casa al azar y tienes que coger ocho para superar tu fobia. Y aunque le falta un final un poquito más explícito, como sería darle al pato un susto al otro que se fuera o desapareciera, le falta ese final, yo creo que hay que darle un 9 sobre 10. Y a mí me ha encantado. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Y no me despido sin deciros que está mi canal retro, que si lo queréis ver también está ahí. Y hasta la próxima. Al le voy a dar si no te suscribes al canal. O la. da